Estamos en el aire Bueno, buenas noches Seguimos con este, este experimento de momento sincrónico que por esta única semana me parece voy a hacer o vengo haciendo a diario. Voy a dar un tiempito para quienes se encuentren accidentalmente porque como además no le ponemos ni horario ni anuncios adicionales este momento sincrónico es para quienes sincrónicamente se encuentren con él o para quienes lo vean luego eh, grabado que igual está, vale la pena porque venimos compartiendo bastante información de la ley del tiempo que sirve para cualquier momento no solo con el kin del día hoy me acompaña un vasito de vino tinto y quien desee unirse vía zoom Ahí tiene el, el código de sala, para quienes conocen el Zoom y tienen descargada la app y no tienen miedo de que el Zoom sea una, una aplicación macabra que te escanea toda la computadora y busca tus contactos y se hace dueña de tu vida, aunque no, descargamos que eso, no descartamos que eso pueda ser así. Eh, no lo sé, pero bueno, por el momento me sirve para transmitirlo. Todo te puede escanear toda la computadora y averiguar todo lo que encuentres. O sea, el Facebook, el Google, el WhatsApp. Eh, si nos vamos a poner paranoicos, podríamos ponernos paranoicos con cualquier cosa. De hecho, un poco mi observa reflexión del día de hoy tiene que ver con, con eso, con que hay quienes o por momentos cualquiera de nosotros nos pasa que buscamos la peor versión de las cosas. Y claro, siendo la peor versión de las cosas, te pone en una situación. Si no aceptas que eso sea posible, parece como que querés negar eso, o protegerlo. Sin embargo, creo que parte de hacer este momento sincrónico tiene que ver con... Hoy traté de acordarme cuál era el hexagrama de Ching que habla de esto, no me lo acuerdo, tal vez alguien en los comentarios me lo recuerda, pero hay un hexagrama de Ching que habla acerca de que de, de poner la energía en la dirección de, del bien, tal vez dice, en términos de Lichin, o de lo correcto, o de lo que suma. Y personalmente con todo el caos y la confusión, y todo lo demás que trae este momento planetario, eh, si bien me interesan mucho las diferentes versiones que circulan y las formas de ver las cosas, y trato de cotejarlas, pensarlas, procesarlas, integrarlas, estudiarlas, investigarlas, cada día un poquito, porque también está bueno tratemos de no saturarnos de información, igual cada día... Un día leo una cosa, otro día leo otra, otro día me dedico, tal vez hoy fue un día más de, de trabajo en mis cuestiones personales, pero así todo, creo que está bueno poner un pulso en la dirección que queremos ir, porque tenemos mucha atención puesta en a dónde no queremos ir, qué es lo que no queremos que pase. No queremos creo que haya una masacre total que mueran muchísimas personas a causa de un virus. No queremos que surja un, un gobierno de nuevo orden mundial que nos inserte chips eh, de nanotecnología debajo de la piel y controle nuestros movimientos. Eh, No queremos, qué sé yo, que, que todo sea para peor. Queremos que este proceso planetario que estamos viviendo eh, tenga un resultado positivo, más allá de, de lo que sea que tengamos que atravesar y como todo proceso de limpieza, yo creo que esto es un gran proceso de limpieza, y no digo que las personas que dejen este mundo en este momento sean lo que había que limpiar, digo la Tierra, en la Tierra se activó un proceso que, que produjo como el cortocircuito en todo el, el orden planetario como lo veníamos viviendo que tal vez ya era previsto, desde muchas miradas, desde muchas perspectivas. Hay gente golpeando cacerolas, lo cual me parece muy estúpido para este momento. Y quiero decirlo así, porque eh, la verdad... Sigue siendo como el... O sea... El motivo que convoca esa expresión me parece... Muy poco noble. Pero no me voy a extender sobre ese punto ahora. Eh, bueno, vamos a ver. Tenía ganas de compartir esta mirada. Hay gente insultando a los que golpean cacerolas también. <risa> Hay quilombo en el barrio. Hay cacerolas y hay puteadas. Qué difícil, ¿no? Unificarse en un espíritu común. Um, tenía ganas de compartir esta mirada... de cómo se ve un calendario gregoriano al lado de un calendario perpetuo de 13 lunas y 28 días. Podemos ver lo inarmónico, desordenado de los meses en el calendario gregoriano. ¿Saben qué significan los nombres de los meses? Enero, febrero, febo, marzo, abril, no me acuerdo. Mayo es Maya, junio, juno, dioses romanos, eh, Julio César, eh, Augustus, ¿no? Ahí por eso esos dos meses seguidos tienen 31 días, se sabe eso, tradición popular, porque el ego de un emperador quiso más días en su mes y el ego de otro emperador no quiso ser menos. Después el mes 9 se llama septiembre, que es el séptimo, y el mes 10 se llama octubre, que es el octavo, el mes 11 se llama noviembre, que es el noveno, o al revés, eh, y el mes... 12 se llama diciembre, que es décimo. Eh, esperen un segundito. Sofía, timbre. Um, entonces, lo que contaba un poquito ayer, agosto 12, ponele, por poner un día, es un miércoles este año. ¿Y el año que viene? No sabemos. Sin embargo, en el calendario perpetuo de las 13 lunas, Cali 18 de la luna galáctica, aquí, el año que viene también va a ser Cali 18 de la luna galáctica. Creo que habla por sí misma esta imagen, ¿no? 13 lunas de 28 días más un día fuera del tiempo son 365 días, Cuatro semanas perfectas de 7 días el calendario solar lunar. Eh, comienza el 26 de julio, la referencia con el calendario gregoriano, porque en un momento esta era la fecha del inicio del calendario egipto, egipcio, y además era el momento en el que eh, la estrella Sirio tenía su ascensión eh, alineada con el Sol, lo cual es un evento galáctico, por eso se llama este también un calendario galáctico, y, Sinceramente, en este momento esa alineación no sucede en ese día, por más de que muchas personas crean que sí, dentro del movimiento de las 13 lunas, pero bueno, quedó establecido como el inicio del año. Estamos en la luna solar, entonces que es la luna 9, en alfa 26, el día 26, corresponde con el plasma alfa, que corresponde con el chakra laringio, eh, nos muestra esta versión que estamos en cuarto creciente, en el, cuatro, en el, en el primero de abril del calendario gregoriano, y en el quinto, noche eléctrica azul, últimos tres días de la luna solar, de la intención, cuál es mi intención, cómo logro mi propósito, alineando mi intención, de eso se trata esta luna, y esta es la semana amarilla en donde el poder madura el fruto, así que el poder madurando el fruto de la intención. También me tenía ganas de, de rescatar el hecho de que estamos en el año del mago magnético blanco, esta es la luna solar del jaguar, ven que acá está el jaguar porque es el tótem de esta luna y el mago es el jaguar también en la cultura tolteca, es el Ix, el brujo, el jaguar y tiene que ver con la atemporalidad, con la receptividad, con el encantamiento, encantar la atemporalidad significa... Tomar este vacío de la hora y encantarlo y crear una magia, un encantamiento. Y, y inicia un ciclo de 13 años, este año de mago magnético blanco, un, sitio, un ciclo de, de 13 años eh, vinculadas a la energía del mago, porque es un año magnético tono 1, Ya pasaron los cinco minutos de cacerolas de Patricia Bullrich y volvió el silencio y la paz de la atemporalidad. También contaba ayer que acaben que estamos en la noche tono eléctrico en lo que es la primera armónica de Comunicar el florecimiento de la forma. Acá tenemos a la noche 3. Este es el número de King 3 y este es el tono 3. Y, y eso a su vez va codificado con el hexagrama 1 de Li Ching, que es lo creativo. Es como todo fuerza Yang, es el tiempo dando entrada a lo nuevo a través de del florecimiento de la forma, el nacimiento de una nueva forma, que se completa mañana. Seguimos dentro de la onda encantada del dragón, hoy en el tono 3, eléctrico. El tono eléctrico es el tono del servicio, y pertenece al pulsar de segunda dimensión de los sentidos, en el cual dentro de la onda encantada del dragón que tiene como propósito nutrir el nacimiento ¿sí? es, representa la fuerza que trae a, a la existencia lo que antes no existía o de algún modo yo lo miro como del campo de potencialidades al campo de la forma también porque empieza el Solkin con esta entrada con este florecimiento de la forma esta entrada del dragón que es la, el, el pasaje ese de de lo inexistente a lo existente, el viento que es el espíritu que comunica eso a través de los sueños de la noche a la semilla en donde se conforma como un programa genético desde donde florecer. Y la noche eléctrica azul, hoy día noche, la abundancia, los sueños, la profundidad de la noche, la intuición y el tono eléctrico del servicio nos indica que es un día para activar. La abundancia, con intuición, vinculando también los sueños y transformando los sentidos. Estamos en este púlsar en sintonía con la mano resonante azul, que es el eje de esta onda encantada, que es sintonizarse con la cura, con la sanación, que tenemos que lograr y... Y la liberación a través de la magia del mono, del juego de la magia. De romper estructuras. Esto es lo que transforma los sentidos en esta onda encantada. Soñar la abundancia, conocer los logros, la realización y jugar con la magia. Mandamos hoy un pulso de sanación a la zona de la noche, Digo, región de la noche zona Australia océano pacífico Familia señal son estos cuatro sellos estrella caminante del cielo espejo y noche raza raíz azul junto con la tormenta la mano el mono y el águila y cromática de la autogeneración cristal de la abundancia eléctrica, para los magos más avanzados que entienden de lo que estoy hablando, y si no, ya lo explicaremos más adelante. Pero eso es parte de las 73 cromáticas entonadas que hay en un año. Un año de 365 días, tiene 73 ciclos de 5 días. Lo cual es interesante cuando ponderamos que un año además tiene 52 semanas, de 7 días, 52 semanas de 7 días, 73 ciclos, que se llaman cromáticas entonadas, de 5 días, 5-7. Y cuando tomamos el ciclo de 260 días del Solkin y el ciclo de 365 días del año, esos ciclos se sincronizan cada 52 años, que son a su vez 73 Solkins, Así que eso es una de las proporciones mágicas del encantamiento del sueño, ¿Sí? lo digo de nuevo para las personas que les gusta que esas cosas difíciles se las vuelvan a repetir para entenderlas, y es que en un año tenemos 52 semanas y 73 cromáticas, y a su vez en 52 años tenemos 73 giros galácticos de 260 días, y es cada, cuando los años se sincronizan, es decir, que si hoy estamos en el año del mago magnético blanco, en la luna solar, del jaguar en el día 26, en el King 3 noche eléctrica azul, toda esta combinación no vuelve a suceder hasta dentro de 52 años, lo cual es una matriz de permutaciones mucho más amplia y rica que la que nos ofrece el tiempo artificial 1260 y el calendario gregoriano. Tejiéndonos con el planeta y con el sistema solar tenemos hoy que el sello noche está en el dedo anular junto con la biorregión acá de la noche y además la noche codifica el planeta Saturno junto con el guerrero. Así que un día con energía Saturnina pulsando en la zona de Australia y en el dedo anular de la mano derecha. Y ahora sí vamos a ver el oráculo de la quinta fuerza. En este momento sincrónico, el King 3, noche eléctrica azul, dice Activo con el fin de soñar, vinculando la intuición. Sello la entrada de la abundancia con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder del de cumplimiento, diría. Porque lo traducimos normalmente como realización, pero en inglés, accomplishment, es lograr algo, cumplir. Realizar, pero en función de lograr. ¿Qué logramos? Como la intuición y la activación de la abundancia en función de qué tenemos que lograr en servicio, en servicio, vinculando también vinculándonos a través de la intuición y de los sueños. Eh, ese es el podería que es la mano eléctrica azul. Un saludo a mi querido Manuel, eléctrica roja azul. Eh, digo, el comandante escoba que va riendo, va riendo. Eh, y que debe estar tirándole mucho pulso a Donald Trump, que también es mano eléctrica azul. El poder análogo de hoy es el guerrero, es el poder de la inteligencia, el guerrero eléctrico amarillo, un saludo a mi amiga Lucía, guerrera eléctrica, que nutre con su inteligencia el poder de los sueños y de la intuición y de la abundancia, y el antípoda de hoy es el caminante del cielo eléctrico rojo, como mi hermano Niki, Nicolás, caminante del cielo eléctrico rojo, eh, es el poder de la vigilancia y explorar el espacio, el estado de, de, de estar despierto en el espacio, la mirada de la vigilia atenta, y, y el poder también de, de alinear el cielo y la tierra. Y El poder oculto de hoy es el espejo... Eh, ah, me equivoqué acá. Esperen, acá cometí un pequeño error... Me fui para el otro lado. El poder oculto de hoy es el espejo espectral blanco. Le mandamos un abrazo enorme a Kenia, en México, si nos escucha. Espeja espectral es la liberación a través del orden. O el orden que surge a través de la liberación. ¿Sí? El, el, la energía del infinito, del sinfín. Que complementa el poder de los sueños y de la abundancia. Y para completar este momento sincrónico, esta pequeña meditación galáctica, agrego mi, mi investigación y mi interés de los últimos siete años, que es el sistema de diseño humano y en donde hoy el Sol... Eh, está transitando por Aries por la puerta 21, hexagrama 21, la mordedura tajante en su línea 4. Ah, me olvidé de agarrar el Raging. Ah, ¿dónde está mi no. Bueno. Pues. <risa> Ahora. Me acerca acá mi compa tierrita entonada, me va a acercar el Rey Biching para fijarnos. Igual eh, podemos fijarnos un poco en la mecánica, más allá de leer la línea, que es una línea 4, que es exteriorización, externalización, eso es la función de la línea 4 en un hexagrama. Es la primera línea del trigrama superior, gracias que quiere decir que es cuando atravesamos la esfera de lo personal y vamos hacia la afuera, entonces tenemos algo que externalizar, que contagiar, que transmitir. Y la, y la puerta 21, que es el cazador, la cazadora, el control, la mordedura tajante, y dice el necesario y justificado uso del poder para superar interferencias persistentes y deliberadas. Línea 4, estrategia cuidadosa evaluación de las fuerzas oponentes para establecer una respuesta adecuada. Así que hoy estuvimos estratégicos. Um, el éxito en la acción a través de la claridad. El éxito en la acción a través de la claridad. El ego para triunfar en lo mundano y el instinto para usar la fuerza de voluntad con eficacia en respuesta a las circunstancias. Eso es Júpiter en exaltación. Y la Tierra en detrimento dice la tendencia al tener razón de evaluar mal las fuerzas oponentes. El impulso al tener razón de seguir el propio ego en lugar del instinto. Como ven aparece una dicotomía entre el ego y el instinto. Eh el instinto para usar la fuerza de voluntad con eficacia en respuesta a las circunstancias, o el ego para triunfar en lo mundano, o el impulso al tener razón de seguir al ego en lugar del instinto. ¿Cómo establecemos nuestra estrategia y de acuerdo a una cuidadosa evaluación de las fuerzas oponentes? para establecer una respuesta adecuada. Aparece como una línea relacionada al arte de la guerra del libro El Zen. En estos momentos la luna está saliendo de la línea de la puerta 53, que es la puerta de los inicios, así que es probable que haya habido un inicio también dentro de lo que es también esta onda encantada del dragón. Estas últimas 10 horas la luna estuvo en cáncer, atravesando la puerta 53, poniendo presión para iniciar cosas. Y, y enseguida, en unos momentos, va a continuar hacia la puerta 62 de los detalles, y eso es lo que va a estar durante la noche mientras dormimos, así que atentos a los detalles que puedan aparecer en los sueños. ¿Ok? bien Acá también poniéndole el símbolo de la paz al coronavirus como para superponer un poco las proyecciones que realizamos por un lado sobre eh, este pequeño microorganismo que está en la mente y en la voz de todas las personas hoy en día, y el símbolo de la paz que es una proyección de hacia dónde queremos ir, hacia un planeta con cultura galáctica, cultura de paz, arte donde hay paz, hay cultura donde hay cultura, hay paz. ¿Okay? Así que bueno. Hoy así más cortita y al pie, un poquito más, más directo y más breve, este momento sincrónico y nos dejo con la imagen de la tierra iris para que nos unifiquemos en un, en un pensamiento común simbolizado por una tierra que atravesó su proceso de sanación y manifestó un iris de paz y un nuevo tiempo este es un pulso, esto es la intención y esto es cómo estamos completando esta luna solar de la intención, aprovechando este detenimiento en el tiempo, este momento tan extraño en donde vemos artistas en sus casas grabando videos y comunicándonos también lo extraño que les resulta todo lo que está pasando y toda la transformación que se vive en este momento y ojalá saquemos lo mejor de esto. Y para eso es importante que nos sincronicemos en poner una intención alineada en qué planeta queremos, no qué planeta tememos. Porque todos tenemos miedos, pero además todos tenemos sueños. Proyectemos no nuestros miedos, sino nuestros sueños. ¿Cierto? Gracias. la